Es muy fácil determinar cuánto tiempo puede durar un contrato de arrendamiento. Algunas veces lo pactan las partes y en otras cuando no hay pacto la ley suple el vacío, como en México y Colombia que es un año, en Argentina que son tres o en España que son cinco. Pero lo que no es fácil determinar en muchos casos es en qué momento se empieza a contar esa anualidad y esto es motivo de dificultad, de problemas entre propietarios arrendadores y los inquilinos. Hoy vamos a ver el tercer video de una serie que se llama Cómo hacer contratos de arrendamiento y vamos a hablar de cuándo arranca la vigencia de un contrato de alquiler. Bienvenido a Derecho Inmobiliario. Y es que alquilar un inmueble más que un acto único, algo que se, que se dé de golpe, es un proceso que se va adelantando a través de diferentes actos que transcurren en distintos momentos. Y esto ha llevado a los arrendadores y a los arrendatarios a confundirse en la fecha en que inician sus obligaciones, así como los tiempos que tienen que tener en consideración para preavisos, para reajustes, para renovaciones y prórrogas, etc. Les quiero compartir pues la pregunta que me llegó la semana pasada y que fue la que propició este video. Palabras más, palabras menos, dice de la siguiente manera. Tengo un contrato de arrendamiento que tiene dos fechas. Una, la de la autenticación de las firmas en la notaría y la otra en el encabezado del contrato. Consulta, ¿Cuál es la fecha real de cumplimiento del arriendo? Eso no es nada. Yo he visto chicharrones, problemas por interpretación de arrendatarios y arrendadores en contratos que tienen de 5 y hasta 6 fechas. La del encabezado del contrato de arrendamiento, la, de, la que está antes de las firmas del contrato, esa que, que mencionan que se firma por las partes el día tal. Las de los dos coedores, van cuatro. La del arrendatario, van cinco. La de cierre, que es la del arrendador, que a veces es el que firma del final y otra fecha adicional que es la que se expresa en el inventario que se suscribe como acta de entrega del inmueble y lo peor es que todos esos momentos ocurrieron en un interregno de tiempo de casi mes y medio y esto es un verdadero problema porque o el arrendador o el arrendatario terminan escogiendo la fecha que más le beneficie cuando se trata de una prórroga, un aviso extemporáneo o el incremento que más le convenga Ahora formulémonos unos interrogantes para ayudarnos a contestar esa pregunta que nos hicieron la semana pasada. Y después vamos a ver la recomendación que yo les doy para que se eviten este tipo de problemas que por lo regular no salen al inicio del contrato sino ya después cuando está bien avanzadito. Antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal, que actives la campana de notificaciones y que me ayudes a compartir el contenido de estos videos. Primer interrogante, ¿la fecha de entrega del inmueble es la que se debe tomar como fecha de inicio de la vigencia del contrato? Yo digo que sí en dos casos, en el primer evento es cuando el contrato de arrendamiento es verbal y en el segundo evento es cuando es un contrato de arrendamiento por escrito pero la fecha, las fechas que aparecen en el contenido del contrato generan confusión o simplemente hay un silencio sobre ello. Pero a pesar de ello, hay oportunidades en las que ni siquiera es posible determinar cuál fue la fecha en la que empezó la ocupación de un inmueble. ¿Por qué? Porque ni el arrendador ni al arrendatario se les ocurre que hay que firmar un papelito donde dice yo arrendador, propietario, inmobiliaria le entrego a este inquilino arrendatario. Otra herramienta de las que se pudiera colegir cuál fue la fecha de entrega del inmueble serían los recibos de pago. Pero aquí tenemos otra dificultad y es que a los arrendatarios no les interesa reclamar el recibo y si les interesa no lo hacen porque se enoja el arrendador. Y tenemos estos arrendadores que piensan que porque es de palabra entonces no les pido un recibo. Señor arrendador, es obligación es pedir recibo y entregarle la copia al arrendatario. No seamos bellacos. Pero hay oportunidades en las que ni siquiera entregando el inmueble uno puede presumir que ya inició la vigencia del contrato. Como por ejemplo cuando se le entrega la tenencia de un inmueble a una persona para que lo vaya preparando, acondicionando para una posterior eh, ejecución de una actividad comercial que es el que se denomina tiempo de gracia, que es un tiempo muerto donde al arrendatario no le cobran renta pero en estos tiempos de gracia la gente olvida regular que existen obligaciones como custodia, como el pago de servicios públicos. Creo que es una eh, situación que no está muy clara en algunas oportunidades, pero es una práctica que se estila. Así que pronto estaremos haciendo un video sobre contratos de arrendamiento con periodos de gracia. Otro interrogante, ¿desde cuándo es vinculante el contrato de arrendamiento? Es simple, desde el momento en que se firma el contrato, por el arrendatario o por el arrendador. Ni siquiera se necesitan las dos firmas de los codudores para que ya existan efectos, obligaciones por parte del arrendador y del arrendatario. ¿Cuáles son estas obligaciones? La obligación del arrendador es entregar el inmueble. Y la obligación del arrendatario es recibirlo. Y aquí me voy a detener para mmm, recordar situaciones que se presentan en muchas oportunidades y es que el arrendatario antes de recibir el inmueble como salió a las carreras a buscar como de pronto no le dio no se dio el tiempo necesario para darse cuenta si era el inmueble que quería se da cuenta que hay un inmueble más barato enseguida o sencillamente a la esposa ya no le gustó ese inmueble y le dice al arrendador yo ya no quiero recibir ese inmueble como no lo he recibido ya no tengo nada y no le debo nada falso Señor arrendatario, si tú te vas a retractar, si tú te retractas de ese contrato de arrendamiento, tendrías que pagar la cláusula penal que estableciste porque eso es un incumplimiento. Ahora bien, como yo soy un hombre de soluciones y mi interés con estos tutoriales es ayudarles a ustedes, arrendatarios o arrendadores, a que no tengan problemas y se eviten estos conflictos, entonces voy a darle unas recomendaciones la primera de ellas pacten una única cláusula de vigencia del contrato de arrendamiento. Qué palabras más palabras menos podría decir así. Las partes, de común acuerdo manifiestan que la fecha de vigencia, que a partir de la fecha de vigencia se tendrán en consideración las prórrogas, renovaciones, preavisos, incrementos, sin embargo, el contrato surte efectos desde la firma. Otra recomendación Quiten todas esa cantidad de fechas que están colocando en el contrato de arrendamiento. Solo dejen la, la fecha que está establecida en esa cláusula que ustedes van a denominar vigencia del contrato. Otra, a mí me parece que dejar como fecha de inicio de contrato el primer día de un mes genera muchísimo orden, así que yo les recomiendo que lo hagan así. Me dirán, Leonardo, pero no siempre la entrega de un inmueble o la firma de contrato coincide con el día primero del mes. Eso no importa, esto es matemática básica, matemática de coquito. Lo que hace uno es que si uno le entrega el inmueble un día 15 a un arrendatario, digamos un 15 de diciembre, pues en ese caso lo que hace es cobrarle los 15 días de diciembre y a partir del 1 de enero sería la vigencia del contrato de arrendamiento. Para ya ir cerrando este video y para responder la pregunta formulada, la respuesta sería esta. Si existe confusión entre las fechas que aparecen escritas dentro del contrato y no hay una cláusula expresa que diga cuál es la fecha en que arranca la vigencia, en ese caso lo más apropiado y para evitar dificultades de interpretación es que se tenga como fecha de inicio de vigencia el día en que te entregaron el inmueble. La mejor recomendación siempre será tengan contratos de arrendamiento por escrito y pacten muy bien la fecha en la que inicia la vigencia y expresarlo de esta manera, en una cláusula que diga vigencia del contrato. Bueno amigos y hasta aquí el video del día de hoy, del cual espero que puedan encontrar buenas herramientas para que puedan solucionar los problemas si es que ya lo tienen y prevenirlos si es que apenas vas a firmar un contrato de arrendamiento. Recuerda dejarme tus opiniones en la cajita de comentarios que se encuentra aquí abajo, suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video, seguirme en redes sociales, compartir el contenido y regalarme un like. Nos vemos el próximo miércoles en Derecho Inmobiliario. Se me olvidaba decirte que tengo consultas gratuitas donde puedo atenderte a través de mi página de internet www.derechoinmobiliario.com Si bien yo despacho desde Colombia, es cierto que los principios y fundamentos del derecho en toda América Latina son muy similares y puedo orientarte de manera práctica, porque los problemas que yo vivo aquí en Colombia te aseguro que son los mismos que se presentan en cualquier otro país. Así que no olvides ingresar a www.derechoinmobiliario.co y pedir una cita para que hablemos y nos tomemos un tinto charlado.